Organizamos este taller para mostrar eh, el vector del dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla. Este, la idea era mostrarles el ciclo del vector, los estadios eh, y dar alternativas ecológicas para eh, el control del vector. ¿sí? En nuestra práctica en terreno... Hecha en el 2014, tenía como nombre estrategias para el control ambiental del mosquito vector del dengue aedes aegypti en el cementerio local de Concepción del Uruguay. Bueno, Las trampas son dispositivos eh, que simulan criaderos y recrean los hábitos eh, más favorables para que la hembra eh, del mosquito aedes aegypti coloque sus huevos. Es un dispositivo en el que podemos recolectar los diferentes estadios acuáticos del mosquito y así ver digamos si en ese lugar existe la posibilidad de que se cree el vector. Las bubitrampas son dispositivos de creación casera, eh, para nuestra práctica en terreno eh, utilizamos botellas de plástico, además de pintura negra que en este caso la pintura se puede suplantar por una bolsa de consorcio negra eh, y eh, las paletitas eh, tipo baja lengua para hacer la recolección de huevos. Eh, cortamos las botellas eh, que tengan una capacidad de 500 milímetros tienen que ser las botellas con las bocas más anchas, eh, las pintamos de negro y colocamos en forma inclinada eh, el Baja Lengua, eh, la dejamos siete días en el cementerio y al cabo de siete días fuimos a hacer la recolección. Luego la trajimos eh, a la facultad y con la ayuda de la profesora de Ecología Griselda Troncoso realizamos la identificación de los diferentes mosquitos que encontramos. Desde la carrera, si bien eh, existen métodos eh, efect muy efectivos como es la colocación de insecticidas y de repelentes y fumigación, desde la carrera eh, tratamos de promover los métodos que son amigables con el ambiente. Eh, el uso de repelentes naturales eh, y la descacharrización, fundamentalmente son eh, dos de las formas de eliminar el contacto hombre-vector eh, y eh, así cuidar nuestro medio ambiente. O sea, dentro de la casa, ¿qué podemos utilizar? que sea ecológico y eh, que no contamine nuestra casa, es decir, no tenemos por qué vivir llenos de insecticida, eh, sino que podemos eh, optar por otras opciones. Por ejemplo, acá tenemos una recetita este, que es una mezcla que se hace con, con clavo de olor, son 31 cabezas de, de clavo de olor, eh, en medio litro de alcohol, una botellita de medio litro, eh, y luego que se macera por 15 días a temperatura ambiente eh, se filtra y se mezcla con algún aceite corporal o de bebé ¿sí? eh, más o menos es eh, del, del recipiente un tercio del aceite y todo tiene una función, el clavo de olor es repelente por su olor fuerte eh, y el aceite el, digamos hace como digamos, para facilitar que se mantenga el, el producto en la piel no reseque el alcohol y a su vez al mosquito le resulta eh, el aceite pegajoso en el pico, entonces doble función: por un lado el olor y por el otro el aceite que hace que no, que no, no, no le guste picarnos. En el hogar, esto es un producto que también se consigue en las casas de, de productos de limpieza que es muy efectivo como repelente, que es la citronela, la mayoría la de usar, que incluso se utiliza el principio activo eh, para los repelentes de bebés. Esto se puede hacer, o sea, se puede utilizar para después de, de lavar los pisos, tirar un poco en el piso y ponerlo puro. Y se puede poner un vaporizador y vaporizar el ambiente e incluso los exteriores de la casa, eh, ponerlo sobre las paredes porque no mancha para nada. Entonces si repele que los bichos este, se, se metan o se posen sobre la pared. Entonces esto como que limitamos mucho, eh, la... además repele otros insectos, que esto es importante. Desde la carrera de salud ambiental lo que se propone es para aquellas personas que tengan o, o sospechen de que tienen un posible criadero en la casa, si quieren podemos ir a retirar las muestras y podemos analizarlas en el laboratorio de aguas para comprobar si es que se reproduce ahí el mosquito vector de, del dengue o, o no. En caso de que la muestra de positivo, poder llevar a cabo las actividades correspondientes para eliminar esos criaderos.